gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy les traigo un dispositivo Samsung A02S La cual tiene bloqueo por cuenta de Google Y el binario tenemos en binario 2 y Android 10 Bueno en este caso como ustedes saben este dispositivo, este binario todavía normal Funciona este método que hoy les voy a mostrar a continuación Para eso gente vamos a ir a Sanfir y acá en nuestro dispositivo nos vamos a conectar a Wi-Fi Que eso es muy importante entonces como les repito este es Android 10 binario 2 y también hay nuevo método para que serían los equipos binario 3 ¿no? que eso es muy importante acá vamos a conectarse a Wi-Fi entonces rápidamente nos conectamos a una red para que hagamos el proceso porque si no no vamos a hacer el proceso recuerden eso ahí nos dice que hemos hecho un intento no autorizado está un poco lento el dispositivo pero es cuestión de hacerlo gente listo y vamos a mostrarnos nos conectamos y listo ahí como ustedes pueden ver y pueden notar ya Sanfir se nos está ejecutando y esta herramienta es muy importante gente para estos procesos de Android 10 en este caso una vez que yo tengo pues ahí ya el dispositivo lo que voy a hacer es muy importante les voy a hacer un breve bypass un breve bypass es decir voy a conectar mi dispositivo acá hacia mi computadora y lo que va a hacer es dar donde dice Android Tools, en este caso la pestaña Android Tools, Bypass FRP y Auto Bypass métodos Listo, una vez que pues gente nos lleve ahí rápidamente, nos va a lanzar un mensajito en el dispositivo. En este caso este Samsung A02 no viene a tener Kenos gente, pero este método todavía está funcionando para Android 10. Y todos los dispositivos que tengan esa misma seguridad que yo les voy a mostrar en este dispositivo. Como ustedes pueden ver acá nos ha lanzado un navegador de Samsung. Lo que vamos a hacer en la parte de arriba es buscar la página de GSMneo, que eso es muy importante, gente. Esta página, sin embargo, es bastante completa. GSMneo, yo siempre les recomiendo porque yo lo veo que es más rápido que otras páginas, ¿no? Bueno, acá lo tenemos, lo cargamos rápidamente. Entonces lo cargamos, esto está un poco lento, toca esperar, gente. Pero el proceso sí nos va a funcionar correctamente. Esperamos un momentico ahí. Listo, recuerden que este dispositivo no tiene que nos pero Este método va a funcionar, gente. Especialmente para Android 10, binario 2. Si tú puedes hacerlo, por ejemplo, en Android 11 no te va a funcionar ya que tienes que dejar. Listo, una vez estando acá, pues gente, es muy importante saber qué aplicación debemos de tomar. Por ejemplo, acá yo tengo la aplicación que está con la bolsita de Galaxy Store. Esta aplicación lo voy a seleccionar y automáticamente se me va a llevar a lo que sería Galaxy Store. En este caso YouTube no me cargó Bueno, lo acá me llega a Galaxy Store Está un poco duro el táctil, lo voy a aceptar Y aquí me va a pedir mi cuenta de Samsung En este caso, ¿para qué? Para yo poder descargar esta APK, ¿no? Acá lo vamos a instalar, por ejemplo Y es acá donde nos va a pedir nuestra cuenta Aquí vamos a iniciar sesión nuestra cuenta de Samsung Esta cuenta de Samsung se ha hecho muy importante Para el proceso de FRP, gente. Entonces hay que tener en cuenta eso para hacer cualquier proceso de FRP necesitamos una cuenta de samsung account listo ya coloqué el correo voy a colocar la contraseña y listo y lo voy a iniciar sesión entonces una vez que ya pues si nos inicia sesión acá te va a pedir verificar y obviamente siempre que lo verifico en mi cuenta lo verifico por mensaje de texto en este caso acá lo damos en verificar por mensaje de texto en la parte de abajo Listo ahí que me llegue un mensaje en este caso a mi número telefónico, ¿no? Que es algo muy rápido. Bueno pues para los que tienen duda de repente tienen iniciado sesión la cuenta de Samsung en otro dispositivo enviando el mensaje claramente se nos va a iniciar sesión. Listo realizado y automáticamente se me va a iniciar sesión como ustedes lo. Claramente Ahí nos inició sesión Y va a empezar el proceso de descarga de la APK En este caso automáticamente Y también la aplicación se va a abrir automáticamente Esperamos entonces Que se nos descargue Es algo muy rápido Se acuerda al internet que tú tengas Y una vez que se instale pues se va a proceder A abrir la APK Entonces esperamos Espero que les sirva este método Especialmente esperando y 10 No vayan con el nombre gente Yo le voy a poner el nombre En este caso no me abrió, Lo voy a abrir Y listo acá Se nos va a cargar un menú con varias opciones, y lo que vamos a hacer dar en la lupita en la parte de arriba. En este caso, gente, a ver, listo. Voy a ir a la lupita y lo que voy a escribir es lo siguiente: esperamos, voy a escribir Chos W. Listo, acá tenemos varias opciones. Vamos a tomar la opción donde dice Chos log Generic for China lo presionamos, en este caso a ver, vamos a abrirle esta opción en este caso el táctil está un poco duro gente, de este dispositivo es por eso que no nos ayuda bastante listo, acá nos dice lock device, o vamos a poner un patrón, lo colocamos una L continuar, una L confirmar, una vez que hayamos hecho esos pasos gente, lo que vamos a hacer ya es muy simple, solamente vamos a reiniciar el dispositivo, yo acá por ejemplo voy a volver hacia atrás y una vez que vuelvo atrás voy a reiniciar el dispositivo o si ustedes quieren pueden volver nada más al inicio pero yo les recomendaría iniciar acá vamos a empezar la configuración entonces como ya se nos guardó el patrón recuerden eso correctamente aquí vamos a ver a dar en siguiente y ahí va a empezar a comprobarnos la información en este caso a comprobar ya sea el patrón o la cuenta de Google pero en este caso vamos con el método del patrón ¿no? esperamos ahí que se nos cargue Ahí va a empezar a comprobarnos lo que sería la información exactamente Y ahí nos va a lanzar nuevamente hacia el aviso ¿no? Acá vamos a colocar en nuestro patrón que hemos colocado Que fue una L obviamente Y como tú puedes ver ya se nos ha aceptado correctamente Eso quiere decir que sí no está funcionando todavía el método Y bueno pues en algunos dispositivos no ya no funciona Probablemente sea porque tienen Android 11 y tienen la seguridad elevada y, Pero en este dispositivo sí me está funcionando y como tú puedes ver lo damos en omitir Omitir y ya empezará la configuración correctamente. En este caso viene a ser Android 10. Gente. Recuerden eso, no vayan a aplicar método de Android 10 para Android 11, ya que no les va a funcionar. Siempre les he dicho eso. Entonces le damos en aceptar y esperamos. Gente. Esperamos que termine todo de configuración del dispositivo. Y eso sería el método. Solo que el último, no se olviden de quitar el patrón, gente. Quitar el patrón, ya que ustedes, pues, si el dispositivo es de algún cliente, pues no lo pueden entrar con ese patrón, pues obviamente no lo va no lo va, no va a ser adivino para que lo pueda colocar, ¿no? listo, y nos pide el último paso, y eso sería todo, entonces espero que nos ayuden en el canal, gente, suscríbase, den like, para subir más contenido, como ustedes pueden ver, ya está 50 de Google, este Samsung A02 de una forma rápida y fácil, Android 10, gente, método seguro, bueno, acá vamos a incluso a ver la seguridad que tenemos, a ver si es que nos podemos ver lo que tipo de seguridad, Vamos a mostrarles qué tipo de seguridad tenemos con el dispositivo. A ver, vamos a volver acá. Acerca del dispositivo. Formación de software. Listo, ahí lo tenemos. La seguridad 1 de agosto de 2021. Funciona entonces para la seguridad 1 de agosto de 2021. Y bueno, pues suscríbanse al canal y dejen like nuevamente. Y nos vemos en un próximo video.